¿Y si te gustan post-it? Haces tu micro mundo. Hola, ¿cómo estás? Soy Jolly. Bienvenido a mi canal. El canal se llama La Jolly Channel. Bienvenidos. Hoy me gustaría que hablamos sobre los trucos que tú puedes gratis sin ningún esfuerzo. Bueno, mentira. Con un poco de esfuerzo pero no pagando totalmente nada, puedes aprender inglés y mejorar, porque recibo tantos mensajes de ustedes. Jolly, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo puedo mejorar mi inglés? No tengo mucho dinero, vivo en un lugar donde no puedo tener o no puedo conseguir un buen profesor o no tengo. Dinero, no tengo la plata, como se dice en Chile. Hoy vamos a hablar sobre los trucos, los tips que tú puedes hacer todos los días o de vez de cuando, donde tú vives. Vamos, chicos y chicas, empezamos. ¿Cómo aprender inglés totalmente gratis? Oh, say, see, light... Primera cosa que tú puedes hacer es escuchar la radio. Puedes decirme, Jolly, pero la radio no va a darme mucho. Te va a dar muchísimo. ¿Por qué? Imagínate que tú vas a aprender la lengua como el sonido. Entonces, si tú estás aprendiendo la lengua como sonido, es mucho más fácil. Piensas, ok, es una forma más delicada para aprender. Por ejemplo, Estás haciendo un informe, está aburrido, ya lo hiciste mil veces, no es algo nuevo. Escucha en tus audífonos y estás trabajando y escuchando en lo mismo tiempo. ¿Cuál radio recomiendo? BBC London. La verdad, puedes buscar cualquier radio que tú quieras. ¿Qué me gusta? BBC London. No hay mucha música y la música es muy mala. Pero tú tienes oportunidad de escuchar conversaciones. Y más que todo, vas a tratar inglés como sería el sonido. Y así queremos. Bueno, si quieres aprender otra lengua, también puedes ocupar de esa forma. Siempre la radio ayuda mucho. ¿Cómo descargar la aplicación? Es muy fácil. No tengo ninguna comisión con BBC London. ¿Qué tú puedes hacer? es Entras a tu tienda de tu celular y luego descargas como... Descargas cualquier aplicación y puedes escuchar. Ahora, no hay ninguna excusa porque mis alumnos a veces me dicen, Jolly, pero yo no tuve señal. Pero yo pregunto, ¿pero tú tenías celular? Sí. ¿Señal para llamar? Sí. ¿Sin internet? Sí. Tú puedes escuchar. Si puedes llamar en tu celular, puedes escuchar la radio. No hay ninguna excusa. Segunda cosa que tú puedes hacer es escuchar la música. Sí, si todos hablan lo mismo, pero lo que yo te recomiendo es que tú escuchas la música e intenta de escuchar las letras. No importa si tú puedes entenderlas o no. Whenever, whenever, whenever to que es más importante que tú escuchas las letras en forma no pasiva, pero más activa. Mejor si tú puedes cantar, o oh, maravilloso si puedes memorizar. Buscas las letras de la canción y luego intenta de cantar. Otra cosa que yo hice cuando pensé que para mejorar, bueno, no recomiendo tanto, pero para mejorar mi español, estaba corriendo en ese tiempo porque estaba preparando para maratón 42 kilómetros, ya sé. Terminé dos. Bueno, pero ¿qué te recomiendo? Si tú tienes entrenamientos, estás en gimnasio y no sabes qué hacer, escucha siempre la música con letras inglés. Yo, por ejemplo, escuché reggaetón. Porque reggaetón es bastante fácil. No hay letras muy sofisticadas. que como sabemos. Sirve perfectamente. que okay, no recomiendo para aprender español, pero puedes aprender muchas cosas. Más como cosas que la gente ocupa todos los días. Bueno, de nuevo no sé si estoy diciendo correctamente. Bueno, la idea es que tú escuchas la música más básica que tú puedes encontrar. La música que repite todo el tiempo las mismas cosas y luego, con tiempo, vas a escuchar la música con letras más avanzadas, más complejas. ¿ok? Siguiente consejo, cambia tus amigos. <risa> ok, estoy bromeando. No quiero que tú cambies todos tus amigos. Ok, cambia algunos. No, de verdad, estoy bromeando. La idea es que tú vas a agregar algunos amigos nuevos. Entonces, ¿qué significa que tal vez no vas a tener todos los amigos en la misma sala, porque obviamente algunos no van a hablar inglés? Pero yo quiero que tú vas a asistir todos los eventos para los extranjeros. ¿Por qué? Porque vas a encontrar la gente que habla inglés y como tú vas a querer ayudarlos, en lo mismo tiempo vas a aprender inglés. Luego. Tú puedes tener número de WhatsApp y escribir con ellos. Juntarse, hacer cosas, hacer rafting, eh, beber una cerveza, mirar un partido, cualquier cosa. La idea es, más hablas, mejor. Nuevos amigos. Te juro que va a funcionar. La verdad, mucha gente te dice, no puedes aprender la lengua sin salir del país. Esta forma es maravillosa. Hay un problema. Dinero, problemas, la familia que no quieres dejar, a veces tú tienes ya tu familia. Entonces es bastante complejo. ¿Qué te recomiendo? Si tú puedes viajar, elige un país, cualquier país. Porque si tú vas a viajar a un país donde la gente no va a hablar inglés como primera lengua, al menos vas a practicar. Pero en lo mismo tiempo vas a necesitar aprender la lengua local. Sería perfecto si tú puedes vivir en Estados Unidos o en, en UK, pero ¿qué pasa? Que es muy caro, necesitas trabajar, necesitas tener permisos, tal vez esta forma no va a ser perfecta para ti, pero si tú puedes te recomiendo porque así tú puedes avanzar tu nivel muy rápido porque vas a saltar al agua, vas a aprender sí o sí. Yo hice eso cuando ya tuve mi español en el nivel básico empecé de hacer una cosa conoces la página couchsurfing sí por qué estoy diciendo que es muy buena para aprender inglés es muy buena tienes dos opciones primera cosa obviamente esa página sirve para hospedar a las personas y acá tú podrías invitar a las personas si tienes opción tienes una habitación en tu casa en tu departamento y tú Puedes hospedar a la gente de todo el mundo, puedes aprender más inglés y más rápido porque vas a tener esas conversaciones básicas todos los días desde el momento cuando despiertas y te vas a dormir obviamente la gente viaja, hace cosas, pero tú puedes pasar mucho tiempo con ellos y vas a tener la práctica gratis, muy rico, ¿cierto? Otra cosa que tú puedes hacer es viajar y ocupar Couchsurfing para que los otros te hospedan. De nuevo, vas a ser obligado para ocupar inglés bueno o otra lengua. Probablemente vas a ocupar inglés con ellos. Elige bien si tú vas a viajar y la persona donde te quedas habla español. No sirve. Pero siempre intenta de hacer ese esfuerzo y buscar una persona que no habla español y puedes con esta persona hablar solo en inglés. Sería rico y gratis. Otra cosa que yo hice es un poco... Hmm, es un poco chistosa y también siento que la verdad, no hay muchas personas que podrían hacer eso. ¿Por qué? Porque es un poco... tal vez molestoso. <risa> no. Pero, yo estaba mirando quién va a viajar a mi ciudad. Y cuando la gente está viajando a mi ciudad y yo vi que hablan español, hice una oferta para ellos. Yo los invité a un tour gratis dentro de la ciudad y en cambio hablamos solo, solo, solo en español. Maravilloso, puedes hacer lo mismo. Puedes hacer un tour en tu ciudad, mostrar cosas, pueden ir a comer algo rico, beber algo, y así puedes cada fin de semana mejorar tu inglés. Y, aparte, vas a tener nuevos amigos, que está conectado con el consejo Busca Nuevos Amigos. No en español, pero en inglés. Yo quiero que no miras las noticias en tu página favorita. Puedes ocupar BBC o CNN y mirar. Haces tu micromundo. Por ejemplo, todo que ves en YouTube miras en inglés. Puedes mirar también la Jolly Channel, te recomiendo, para aprender un poco de inglés. Pero también un montón de profesores que hacen muy buen trabajo. También te recomiendo series, pero con cuidado. No busca los seriados súper avanzados, por ejemplo, sobre eh, las cosas muy técnicas. Busca algo que no es tan difícil, por ejemplo, como Friends o más cotidianas. Así tú vas a sentir que entiendes mucho más, que obviamente algo muy técnico. Lo mismo con las películas, mira con subtítulos en español, luego mira con subtítulos en inglés. Cuando vas a sentirte listo, elimina los subtítulos y ve cómo te va. Yo recuerdo, ¿recuerdas ese seriado argentino con Ivo y Milagros? Con Natalia Oreiro se llamaba muñeca brava ¿recuerdas? <risa> y estaba siempre gritando maldita maldita entonces creo que mi primera palabra obviamente aparte hola era um, maldita porque siempre escuché <risa> busca telenovelas en inglés puedes encontrar como dinastia o puedes buscar también antiguas son muy buenas lee mucho pero Primero, empieza con cosas que te gustan para que te puedas sentirte cómodo y para que no estás leyendo algo que está muy, muy, muy difícil. Entonces, sobre una cosa que te gusta. ¿Te gustan los autos? Lee sobre los autos. ¿Te gustan los cosméticos? O oh, make-up. Lee sobre make Y ahora, las palabras que no sabes, no conoces, escribe en tu cuaderno. Quiero que con cada palabra tú puedes hacer una frase. O dos, pero una mínimo. Y lee siempre en voz alta, porque vas a escuchar y concentrarte mucho más que cuando estás leyendo normal. Y si tú tienes un audio con el texto, así podría ser mejor, porque podrías revisar si tú estás leyendo correctamente. d A n d A n, -N. -N. G-E-R D-E-R O-U-S O-U-S Porque no es nada peor que leer sin saber si estás leyendo bien. Busca un audio y un texto para comparar si estás leyendo bien. Este consejo es conectado con el otro. Tienes un texto, tienes un audio, sabes cómo pronunciar ahora grabate y graba, graba, graba, luego vas a ver que el tiempo de grabación va a bajar. Más tiempo estás practicando, menos te demora y último consejo cambia tu computadora, tu laptop y tu celular al inglés. Cambia y vas a ver que naturalmente vas a aprender más vocabulario. Y inglés no va a ser tan extraño porque todos los días vas a ver algo en inglés. Llegamos al final de los consejos. Gracias por quedar hasta final. Si te gustó, dame un like, comparte con tus amigos. Si tú vives en Santiago de Chile y te gustaría tener clases grupales conmigo, escríbeme. Mis redes sociales están por acá. Hasta la próxima. Chao, chao. Y si te gustan post también puedes ocupar eso para aprender más vocabulario. Pone tu audífonos. Escuchame. Sería muy raro. Il e gratis con costa.